De luz, de la cada de la acción. De la hey guys, Ori. Si, venís lleno de pelo. Hola Gaby, feliz cumpleaños. Ay, Pensaste que se me había olvidado? No, nah. no Eso no importa. Ojalá te guste. Sí, ábrelo al tiro. Un sí, súper no. Ah, para disponible. Más para atrás, po. más para atrás si un asco. Gracias, gracias, chao. Bueno, el cumpleaños de la Gaby y le toca decir lo que quiere que se haga para su cumpleaños. Ella pidió Antigucho Esa es mi sobrina. Just like before, before. ¿Cuántos comimos como 8 y todavía quedan. Yeah. No, no sé. Hay que comer, hay que comer. No hay que... A mí me enseñaron a comerme toda la comida cuando venía de visita. Tipo sí, que hay niñitos en África que no tienen nada que comer. Hay niños en África que no tienen nada que comer. Sí, hay que comerse todo. Hay que comerse todo. nos gusta comer. Esto fue la 11 eso nuestro. fue el almuerzo. Y, Perdón. Y ese nah, es que quería saber, quería ¿Ah? hacerte spa facial, te voy a hacer una limpieza. Porque como hemos aguatonado mucho para que las purezas salgan bueno. por los poros. ¿no? <risa> <risa> Ya, yeah. el producto siempre en los nada. Pues Estoy es casi es perfecto. ¡Qué desastre! Mm, Oye, Ay, eh, no mi hermana ponerlo. está haciendo un spa facial si quieren contactarle, no muestre el producto Si quieren contactarle <ríe> a ella, voy a dejar en el tundere que el link a su fan Compré ya Me quedo, regio el rostro Ya, ya Ya, ¿Tienes, ¿tienes que partir de acá, Sí, ¿no? Sí, sí igual. Machu, acción ¡Bailar! ¡Esposas! ¡Centista! Estaba solo con el juego y yo, todavía, y yo todavía no saco el vlog, voy a, voy a publicarlo ahora. Domingo 16, estamos en paraíso. Ahí estás pintando a los ritmos del reggaetón. ¿Qué está sonando? Se terminó el sábado, un sábado de descanso que yo no de zapato. Un buen domingo vamos a visitar a los abuelos y a seguir comiendo, porque eso es lo que se hace en Valparaíso. Se come mucho. Come. Me comer porque grande queremos. Bueno, se acabó el fin de semana ya. A subir el lado de afuera, compadre. Oh Encerrando lugar. Uno cree que la fuerza de voluntad es una habilidad, pero en realidad es un músculo. Algo que hay que practicar y a veces descansar porque si no deja de funcionar de manera óptima. Me gusta hablar porque soy yo, yo. Pues voy a terminar vendiendo el balay. No. Ah, ya. Yeah. No, si no se mete a tu cerebro. Llegas no, yeah. solo los a los poros. Los poros. <risa>